8 beneficios de la leche que no conoces, no te imaginas qué pasa si bebes un vaso de leche al día. Bienvenidos queridos espectadores. ¿Qué ocurre cuando bebes un vaso de leche al día? ¿Has oído alguna vez que un vaso de leche es una comida completa? Bueno, técnicamente es posible considerarlo como tal, porque la leche contiene los 9 nutrientes esenciales. Tu mamá y tu abuela siempre tuvieron la razón al obligarte a beber un vaso de leche al día. Si estás acostumbrado a tomar café, puedes considerar reducirlo y sustituirlo por solo un vaso de leche. ¿Cómo beneficia la leche al organismo? Hay varias formas de hacerlo y las repasaremos una por una y en la parte final del video hablaremos de 7 alternativas que puedes consumir si tienes problema para digerir la lactosa, así que ve el video hasta el final. Entre algunos de los beneficios del consumo de leche podemos mencionar, ayuda a perder peso y mejora la salud de los huesos, lo que abordaremos en un momento, así que iniciemos. Número 1. La leche es muy buena para los huesos. Si hay algo que se asocia al consumo de leche desde hace tiempo es que mantiene nuestros huesos sanos. Para empezar, está cargado de calcio. El calcio es esencial para el crecimiento y el desarrollo de los huesos. De hecho, el 99% del calcio del cuerpo se destina a los huesos y los dientes. Número 2. La leche también es rica en nutrientes. En segundo lugar, la leche es rica en otros nutrientes importantes, como fósforo, proteínas, potasio y vitamina K2. La leche también es una excelente fuente de magnesio y vitamina D. Todos estos elementos combinados son necesarios para mantener los huesos fuertes y sanos. Los estudios han relacionado el consumo de leche y productos lácteos con un menor riesgo de osteoporosis y fracturas, especialmente en las personas mayores. Además, las proteínas son otro nutriente clave para la salud de los huesos y son abundantes en la leche. De hecho, la proteína constituye alrededor del 50% del volumen óseo y alrededor de un tercio de la masa ósea. Ayuda a la salud combatiendo el exceso de peso. Sí, la leche puede ayudarte con esto. Tiene una variedad de componentes que pueden ayudar a perder peso y prevenir el efecto yoyo. -yo. En primer lugar, su alto contenido en proteínas te permite sentirte lleno durante más tiempo. Esto ayuda a evitar comer en exceso. Además, se ha estudiado la capacidad del ácido linoleico conjugado que se encuentra en la leche para aumentar la pérdida de peso al favorecer la descomposición de la grasa e inhibir su producción. Además, numerosos estudios sobre dietas ricas en calcio se han asociado a un menor riesgo de obesidad. Hay pruebas de que las personas con una mayor ingesta de calcio en la dieta tienen un menor riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Así que, si puedes incorporar la leche, idealmente entera, a tu dieta, puede ayudarte a perder algunos kilos. Número 3. Promueve el crecimiento muscular. La leche también es excelente para promover el aumento de la masa muscular principalmente por las proteínas que contiene. La leche contiene los nueve aminoácidos esenciales. Entre ellos se encuentran los aminoácidos de cadena ramificada, que pueden ayudar especialmente a construir músculo, prevenir la pérdida muscular y proporcionar combustible durante el ejercicio. Además, beber leche a diario se asocia a un menor riesgo de pérdida muscular relacionada con la edad. Según varios estudios, un mayor consumo de leche y productos lácteos se ha relacionado con una mayor masa muscular de todo el cuerpo, por no hablar de un mejor rendimiento físico en los adultos mayores, ya que cuando se consume después de un entrenamiento, la leche ayuda al cuerpo a recuperarse y a los músculos a repararse. Además de esto, beber leche después de un entrenamiento puede reducir el daño muscular, promover la reparación de los músculos y aliviar el dolor muscular. Número 4. Beneficios para la salud dental. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte del calcio en el cuerpo se almacena en los huesos y los dientes y nada mejor que la leche para hacer sus dientes más fuertes o prevenir el daño. Los informes sugieren que beber un vaso de leche al día puede ayudar a prevenir la caries dental. Dicho esto, es importante tener en cuenta que el organismo solo puede absorber el calcio si está presente la vitamina D. Por lo tanto, debes asegurarte de que tomas leche enriquecida con vitamina D. Además, la leche y los productos lácteos no solo contienen calcio y fósforo, sino también proteína de caseína. Todos estos elementos, al combinarse, forman una película protectora sobre el esmalte. Este recubrimiento ayuda a prevenir las caries causadas por los ácidos bacterianos comunes. Número 5. Nutrición con menos calorías. La leche te da más nutrición con menos calorías, Contando como parte de tu vida normal. No tienes que preocuparte por esto con la leche, ya que proporciona proteínas adicionales para ayudarte a estar sano y delgado, y con menos calorías. La leche también es una buena fuente de vitaminas, magnesio, sintitiamina. La leche también contiene calcio, vitamina D, B12 y potasio, que no suelen estar presentes en muchas dietas. Sin embargo, el contenido nutricional de la leche varía entre las vacas alimentadas con hierba. La leche contiene mayores cantidades de antioxidantes. También contiene cantidades significativamente mayores de ácidos grasos conjugados, lineales y omega-3, ambos relacionados con numerosos beneficios para la salud. Número 6. Ayuda a prevenir enfermedades y a conservar los huesos y los dientes. En buena salud, el calcio desempeña un papel esencial en el bombeo del corazón al permitir que los músculos se contraigan eficazmente. Un vaso de leche al día puede evitar enfermedades mortales como el ictus y la hipertensión. La relación entre la estabilización de la presión arterial y la leche se debe principalmente al trío de minerales presentes en la leche, a saber, el calcio, el potasio y el magnesio. Además, la lactosa de la leche ayuda a reducir la producción de colesterol malo en el hígado. Por lo tanto, ayuda a mejorar la vista, pero lo más importante es que ayuda al cuerpo a combatir ciertos tipos de cáncer. Como lo hemos visto anteriormente, la leche ayuda a controlar el apetito, reduciendo así el riesgo de obesidad. Basta con decir que la leche es un gran combatiente de las enfermedades. Así que no lo olvides demasiado pronto. Número 7. Elimina el ardor de estómago. Hoy en día es fácil que la gente tenga ardor de estómago porque muchos alimentos contienen ácidos que causan acidez y son de naturaleza picante. Desgraciadamente, estos son los culpables de la acidez y los problemas estomacales. Aquí es donde entra un vaso de leche para salvar el día. Es una forma sencilla pero eficaz de aliviar el dolor de la gastritis gracias a su sensación de frescor y a su consistencia espesa. La leche tiene el efecto de recubrir el revestimiento del esófago y el estómago, combatiendo eficazmente la acidez. Número 8. Ayuda a combatir el proceso de envejecimiento. Las mujeres, en particular, experimentan una marcada disminución de su tasa metabólica a medida que su fuerza ósea disminuye con la edad, lo que en última instancia aumenta el riesgo de osteoporosis. En el lado positivo, la combinación de calcio y vitamina D que se obtiene al tomar leche todos los días desempeña un papel sinérgico en el aumento de la mineralización ósea en el curso del envejecimiento. Asimismo, los expertos sugieren tener en cuenta que la sarcopenia es mayor en las mujeres que en los hombres. La sarcopenia es una afección que se caracteriza por pérdida de la masa, la fuerza y el funcionamiento de los músculos en los adultos mayores. Los signos y síntomas incluyen debilidad, cansancio falta de energía, problemas de equilibrio y dificultades para caminar y mantenerse de pie. En relación a esto, sugieren que las mujeres tomen leche todos los días para fortalecer su estructura ósea y prevenir la osteoporosis, aunque el momento más relevante para tomar leche es hasta los 30 años, también lo es durante los primeros años de desarrollo que los huesos desarrollan masa y construyen estructura. La vitamina D y la leche también pueden ayudar a mantener la fuerza ósea y la masa muscular a medida que envejecemos. ¿Qué pasa con las personas que no toleran la lactosa? Las personas con intolerancia a la lactosa pueden consultar esta sección. Algunas personas no tienen problemas con la leche, pero otras no la digieren o simplemente deciden no consumirla. La lactosa es un azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos. Desgraciadamente, muchas personas no pueden tolerar la leche porque su organismo es incapaz de digerir la lactosa. Puede que no lo pienses, pero la intolerancia a la lactosa es bastante común. De hecho, afecta al 65% de la población mundial. Algunas personas deciden no tomar leche o productos lácteos por problemas de salud, restricciones dietéticas o razones éticas. Alternativas a la leche sin lactosa que puedes consumir. Afortunadamente, existe una amplia gama de alternativas a la leche no láctea, y los tipos de leche sin lactosa tienen el mismo impresionante perfil nutricional que la leche normal, por lo que, en términos de salud, pueden seguir aportando beneficios. Entre ellas se encuentran la leche de almendras, una alternativa vegetal elaborada a partir de almendras que contiene menos calorías y grasas que la leche de vaca. La leche de soya contiene una cantidad de proteínas similar a la de la leche de vaca y tiene un sabor suave. La leche de anacardo, es otra bebida sin lactosa, pero esta vez se elabora con anacardos enteros y agua, y tiene un sabor sutilmente dulce y rico. La leche de coco. Esta bebida tropical ligeramente aromatizada se elabora con pulpa de coco y agua y suele tener una textura cremosa. La leche de arroz. Una opción ideal para los alérgicos o sensibles, ya que es la menos alergénica de todas las alternativas no lácteas. La leche de avena. Que tiene un sabor muy suave a leche de avena, Funciona bien en una variedad de bebidas calientes y cereales. La leche de cáñamo. La leche de cáñamo se elabora con semillas enteras de cáñamo y tiene un sabor terroso y anués. Cuando elija un sustituto de la leche no láctea, tenga en cuenta que muchos de estos productos contienen ingredientes añadidos, como aromas artificiales, conservantes, edulcorantes y espesantes. Una buena regla general es elegir un producto con un número limitado de ingredientes. Cuando compares las marcas, lee las etiquetas para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades. Si es posible, elige variedades sin azúcar para minimizar la cantidad de azúcares añadidos que consumes. ¿Qué tal si tomas leche todos los días? ¿Es factible o no? Haznos saber en los comentarios de abajo. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba para más datos interesantes sobre el cuerpo humano y suscríbete al canal. Aquí hay otro video más que debes ver, sin duda te ayudará a alcanzar tus objetivos.